Seis mesitas nada más. Se destaca por lo que es la fritanga, la comida típica del Rosal. Con zona de camping, con cabañas, con paseos ecológicos. Lo que queremos que vengan acá es a vivir una experiencia gastronómica. La molienda de tabo nació en el año de 1981, era un pequeño restaurante con seis mesitas nada más, la carretera que conducía hacia La Vega o hacia El Rosal, pues era una carretera destapada, de difícil acceso. Pero con los años, pues, fuimos poniendo mucho empeño a nuestro negocio, mis padres y mi madre dedicados a él totalmente, con la tradición pues de restauranteros desde Antioquia acá Cal Rosal. Se logró ir estableciendo el nombre del restaurante, con la buena comida que que mi madre preparaba, mis padres se retiran del, del restaurante y ya continuamos mi hermano, mi hermana y yo desde el año 2000 pueden encontrar en Instagram, en Facebook El Fuerte de la Molienda eh, nos caracterizamos por un buen servicio un muy buen servicio, unas porciones muy generosas y bueno nuestros sabores que no han cambiado para nada Utilizamos siempre, siempre productos de altísima calidad. Cordialmente invitados todos nuestros comensales y los que no nos conocen, pues invitados a que nos conozcan. Tenemos música en vivo los días sábados y domingos. Y bueno, hay un ambiente muy agradable, muy familiar. querido, La herencia, más que un restaurante que de pronto ahorita nos denominan así, lo que queremos que vengan acá es a vivir una experiencia gastronómica como retroceder el tiempo y venir y tener un olor a café, arepita caliente, hacer un sancocho en leña y esto también lo queremos implementar con algunas comidas eh, que preparamos acá lo que es la pizza, eh, que también pues, pudieran venir y, y prepararla junto con nosotros también tenemos postres diferentes Pueden venir en grupos de personas o incluso parejas, eh, se prepara lo que deseen o si quieren pueden venir a preparar junto con nosotros el plato que quieran. Estamos en redes sociales como La Herencia El Rosal en Instagram y en Facebook como La Herencia. También estamos implementando ahorita pedaje, tenemos una cabaña, estamos ubicados en la vereda del Caucho por la entrada hacia Buenavista. Como vecinos tenemos por Buenavista Alma Campestre, que también ellos eh, tienen un sitio de hospedaje y eventos. Tenemos altares rurales, que también tienen una experiencia de hospedaje. Los invitamos a la herencia, pueden pasar un rato súper pues, agradable, eh, rodeados de naturaleza y tranquilidad. Qué rosa, rosa bonita en mi tierra! ¡Rosa luna, rosa se destaca por lo que es la fritanga, la comida típica del Rosal de 1982 y ha sido siempre un negocio familiar, es uno de los mejores piqueteaderos de acá. La fritanga es lo que es el plato típico de acá del municipio del Rosal, comida criolla. Acá hay varios sitios donde pueden venir a comer de la mejor comida, está el piqueteadero El Porvenir, está también la Cazuela del Sabor y los invito al más antiguo y al que... Hago honor que es el piqueteadero y restaurante Oando. La especialidad de acá es la fritanga, los huesos de cerdo y la sopa de cuchuco. Cualquier reservación o algo al número 314-760-8681 para tener el gusto de atenderlos y los esperamos. El Refugio de Arcángeles ya funcionando más o menos unos 20 años, abierto al público, antes estaba con zona de camping, con cabañas, con paseos ecológicos, senderos ecológicos, y luego ya hace unos tres años implementamos lo que son los glamping. Tenemos nueve glamping, tenemos zonas de camping, varias cabañas, funcionamos en las redes sociales como Refugio Hills, glamping, prestamos pues todos los servicios de alojamiento, de avistamiento de aves, siembra de un árbol, jornadas ecológicas, senderismo, hay atractivos pues como el túnel, como el árbol de las almas, como el parque de los elementos, como el sendero de los gnomos, paseos en buggy, en cuatri, cuatrimoto, eh, tenemos una excelente vista y hay varios atractivos interesantes acá dentro de lo que podemos ofrecer para nuestros glamping y nuestros visitantes. los godos de su bacho que tenían que hacerle reverencia al Rosal. La piedra de José María. ¿o qué? ¿Por qué había un tren? Oh, pues vamos que era para los bayones.